En este video tutorial vamos a ver la funcionalidad de emitir en directo que nos proporciona YouTube, que también se conoce como YouTube Live. Para ello, desde la web de la universidad, vamos a acceder a nuestro correo electrónico institucional en la parte inferior. Correo electrónico. Accedemos con nuestras credenciales institucionales. Y una vez estamos en nuestro email, en la parte superior derecha tenemos el botón de aplicaciones de Google con el que podemos acceder al resto de funcionalidades. Pues pulsamos y nos vamos a mover hacia abajo hasta que encontremos el acceso a YouTube. Entramos en YouTube. Y si no apareciese nuestro usuario, simplemente le daríamos el botón de iniciar sesión. Para hacer uso de la funcionalidad de emitir en directo, tenemos aquí este icono de una cámara que al pulsar pues nos da estas dos opciones. Iríamos a emitir en directo y la primera ocasión que usemos esta funcionalidad nos va a pedir que hagamos una serie de pasos. Vamos a darle a empezar. Vamos a usar nuestro nombre. Esto solamente es para la creación de nuestro canal donde se van a alojar esos vídeos. Y vamos a decirle que no queremos complementar nada de momento. Ya tenemos creado nuestro canal y vamos a darle de nuevo a emitir en directo. A continuación, aunque ya hemos creado el canal, para usar esta funcionalidad tenemos que verificar la cuenta para evitar que esto pueda ser usado con, con robots como indica aquí o con otros fines. Entonces para ello tenemos que indicar nuestro país de origen y si queremos que nos llamen con un mensaje de voz automático que nos va a facilitar un, un código, o que nos mande un SMS. Vamos a indicar en este caso que preferimos un SMS. Ya tenemos que, que sería un número español, por tanto, solamente hay que indicar el teléfono móvil. Le damos a enviar. Y a continuación, simplemente hay que esperar a que recibamos ese SMS. Ya lo tenemos aquí. Indicaremos ese código que es una cifra de 6 dígitos. Le vamos a enviar y ya hemos verificado la cuenta. Esto solamente hay que hacerlo la primera vez que vayamos a usar esta funcionalidad y siempre y cuando no estemos ya haciendo uso de YouTube, porque en ese caso ya lo habríamos, ya lo habríamos hecho. Y una vez lo hemos verificado la cuenta, nos indica el sistema que, que para usar este, esta herramienta de emisión en directo hay que esperar 24 horas a que se active a que se active la funcionalidad. Pasados esas 24 horas de activación, si sí, volvemos a nuestra cuenta de YouTube, como hemos hecho previamente, volvemos otra vez a la opción de emitir en directo. Ahora sí, ya nos va a aparecer la, la ventana de emisión. Aquí hay un punto importante y es que tenemos que usar la opción de webcam que aparece aquí, en la parte superior. Seleccionamos webcam, introducimos el nombre de la sesión Vamos a decir si es público, oculto o privado. Normalmente nos interesa que sea oculto, ya que pública en cualquier persona, incluso buscando en Google, podría llegar a esta emisión. Oculto, solamente las personas que tengan este, el enlace podrán unirse a la misión o después ver la grabación posterior. Y privada tendríamos que indicar eh, los correos de las personas exactamente que les damos acceso, correos de, la, de cuentas institucionales o cuentas de Google. En este caso, vamos a cagar oculta, que sería la opción que nos vendría bien en la mayoría de los casos. Tenemos que indicar si está dirigido a niños, que sería que no. Y no hay que cambiar nada más, podemos dejar el resto de opciones por defecto. Le damos a siguiente. Vemos que ya en este caso nos ha eh, reconocido la, la cámara, ¿vale? y ya estaría preparado para, para emitir. Lo habitual es que la primera vez que, que usemos la herramienta, nos salga un aviso en el navegador indicando que eh, YouTube quiere eh, tener permiso para nuestra cámara y nuestro micrófono. Simplemente le damos a aceptar y, y ya estaría. Eh, de momento no estamos emitiendo. Bueno, es todo, simplemente está todo preparado. Yo ahora podría, si me interesase, pulsar en compartir, copiar este enlace y facilitárselo a los estudiantes o a través del aula virtual o a través de un email o a través de una página web. Para indicarles pues, que dentro de 5 minutos, por ejemplo, empezará la, la sesión. O directamente puedo eh, empezar a, a utilizar la emisión en directo. Puesto que como se va a quedar grabado, a lo mejor lo que me interesa simplemente es hacer una grabación sencilla y después facilitar ese, esa grabación. En este caso vamos a poner el ejemplo de que copiamos el enlace. Y que nos vamos a ir, vuelvo a la página web de la UL, y antes de empezar la misión, me voy a mi campus virtual... Y en el aula virtual, vamos a decir que es este de aquí, de ejemplo. Activo la edición y puedo ponerle el enlace a los estudiantes a través de la opción de agregar URL, nombre, recto, y aquí pegaríamos el enlace a YouTube. Guardar cambios de mostrar. Y tendremos ya el enlace en el aula. Igualmente podemos... Eh, publicarlo en el foro de, de aviso, ¿vale? Bien, digamos que ya hemos comunicado la dirección, si nos interesase, y ya está todo listo, pues le daríamos a emisión en directo. Eh, eh, la pantalla que está trabajando, emisión, iniciando emisión, y ahora mismo esto ya estaría en directo. Las personas que tengan ese enlace, o que se vayan eh, incorporando, pues ya podrían estarnos viendo, escuchando, eh, pues realizando esta sesión, este evento, esta clase, el contenido que fuese. Es interesante porque en el lado derecho, si la persona está autentificada, es decir, está con su usuario y contraseña, ha accedido de esa forma, eh, va a disponer de un chat con el que nos podemos comunicar, de tal forma que nosotros podemos estar haciendo la, esta emisión y teniendo un ojo en el, en el chat que aparece aquí en el lado derecho, Puedes ver si surge alguna duda, algún problema y demás. Eh, en este caso, la herramienta de YouTube, eh, lo que no dispone y que echaremos en falta, seguramente será eh, la opción de compartir pantalla. Eh, eh, de momento no tiene esa funcionalidad, puede que próximamente la incluya. Entonces, alternativa sería o bien eh, ofrecer ese contenido, ese PowerPoint, o ese PDF, también a, lo, a, a la audiencia que vamos a tener, a, a los estudiantes. E ir indicando a medida que vamos explicándolo, pues, eh, bueno, en la, la, la transparencia número 7, explicamos, tu, tu, tu, tu. pasamos a la transparencia número 9, eso sería una opción. Otra opción sería girar la, la webcam y que en vez de grabarnos, en este caso que nos está grabando a la persona, pues en un momento dado, cuando empiece la sesión, girarla y que grabe al monitor. Y en ese momento ya abrir el el PowerPoint. No es la mejor forma, pero sería una alternativa para que al menos el usuario vaya viendo el, el seguimiento de... Eh, vamos a hacerlo un segundo. Abriremos el PowerPoint. La pondríamos en un sitio fijo, bien colocada. Y lo único que vamos a tener es el efecto espejo, es decir, que se va a ver... Eh, como si fuese un espejo girado, ¿vale? Pero bueno, para que el, la persona tuviese la referencia de, en qué, de qué, en qué momento de la presentación estaríamos. En cualquier momento de la sesión, igualmente podemos volver a copiar el enlace y facilitar solo a alguna persona si, si no lo habíamos hecho todavía. Eh, bien, digamos que ya se ha finalizado la sesión, ya hemos terminado, nos despedimos y pulsaríamos en terminar emisión. Confirmamos que si sí queremos finalizar y nos da una información breve. Pues el tiempo que ha durado, reproducciones y demás. Le damos a cerrar. Y eh, lo más sencillo se puede acceder de varias formas. Sería: me voy al botón de estudio. Y en vídeo tenemos pestañas de subidas y pestañas de en directo. En este caso ha sido un vídeo grabado en directo. Bueno, tarda unos minutillos en... A ver, no, ya lo tenemos aquí. Ya lo tenemos por aquí. Y aquí tenemos este, el enlace de la grabación. Desde aquí eh, podríamos eliminarlo si fuese el caso de que estamos haciendo simplemente una prueba. Podríamos eh, editar el nombre y algún otro detalle. Y también podríamos eh, volver a coger el, el enlace si lo hemos perdido. Al final no lo habíamos copiado. Aquí en cualquier momento tenemos el enlace. Y si un usuario, una vez hemos terminado la misión, accede a ese enlace... Pues, si Iniciando la misión. Vamos a parar el, el, el audio. Pues nada, estaremos viendo esa grabación. Está, como hemos dicho antes, oculto, lo que significa que eh, las personas tienen que tener este enlace para llegar a esta, esta misión. No buscando en YouTube o buscando en Google no se va a llegar nunca, ¿vale? Entonces, lo que decíamos también, se puede utilizar para no. No para una emisión en directo como, como tal, pero usar esta herramienta para grabar un vídeo de forma cómoda. Y después sí que le facilitamos este, este enlace a la, a la audiencia que, que vayamos a tener. Nada más. Saludos.